¿Estamos grabando? A ver, poder comprender, pero no identificarse con el dolor. O sea, no es mi dolor, pero sí puedo comprenderlo. Eh, porque hay una, una diferencia entre no ser sensible a decir, este, puedo comprender el dolor ajeno y me quedo atento y acompaño, y entiendo que está sufriendo, que es distinto a ser insensible y, y no dar... Eh, no, o sea, como os decís, ¿no? esta indiferencia al dolor ajeno a los demás, pero tampoco, yo creo que lo que está despertando es una capacidad de compasión en donde yo no, no me engancho, no me identifico con el dolor, no es mío, no es mío, pero sí entiendo que somos todos reflejos de todo, y que somos todos parte de un todo, y puedo comprender lo que le está sucediendo al otro, y poner atención a eso, ¿no? Porque no es que me es indiferente. Y ahí sí, es como que tomo una... Esta, esta comprensión me puede ayudar a mí a hacer un mundo mejor. Sí, porque es que lo yo, podemos. Que el otro sufre, vivir. puedo después hacer acciones para, ¿no? Es que lo vivimos siempre. Para, Esto, vos, fíjate cuando vos brindás algo de corazón a otra persona que está necesitando cualquier cosa, puede ser desde tu tiempo, no tiene que ser siempre plata, algo material... Y cuando uno brinda eso, o a mí muchas veces, viste, me pasa que, que trato también de conectar muchas veces con la gente que está en la calle, porque a mí no me gusta tipo, pasar así, hacer como que no veo nada, no hay gente ahí tirada, no hay gente. Y es como que nada, paso, miro, bueno, saludo, qué sé yo. El otro día hay una señora que se estaba cambiando de, de saco y le dije, mire, ahí allá hay un lugar mucho más reparado. Y me decía, no, bueno, y hablamos un segundito. Y la señora, bueno, gracias, y se le veía el agradecimiento de decir, uy, me viste como una persona, no lo puedo creer. Entonces, me viste como no una persona. persona. Y lo importante no es que yo haga sentir bien a esa persona a la que le estoy brindando un plato de comida o algo, lo importante es que darse cuenta de que cuando uno hace eso, yo me siento mil veces mejor conmigo misma y con el mundo entero. O sea, me siento una, pan, una parte justamente... Eso a mí, a mí me eleva frecuencia manera. también. Eso a mí me eleva frecuencia. El claro, tema no, siempre está pendiente... Más... Armónica, más ordenada balanceada. Bueno, la propuesta que es desde donde yo estoy también atendiendo es esto de eh, en cada situación en donde yo siento carga, carga mm. emocional, que es uno de los planos de desdoblamiento, ¿no? que yo tengo un pensamiento, ese pensamiento puede generarme una descarga emocional, mm. ¿no? Por ejemplo, positiva o negativa, una emoción positiva, negativa desde cómo la vivo, ¿no? porque desde otro lugar simplemente son experiencias no son ni buenas ni malas Total. entonces eh, cuando yo puedo observar una carga ver qué es lo que es el potencial de aprendizaje que tengo ese combustible para expandir mi conciencia entonces observar como, bueno si estoy sintiendo culpa si estoy sintiendo tristeza si estoy sufriendo con esto si el otro me genera bronca porque piensa distinto que yo o tiene una actitud distinta hacia la pandemia la vacuna el encierro lo que sea y entonces ver eh, a mí si me genera una carga, un enojo, una incomodidad, una frustración, por ejemplo, claro. eh, entonces ver qué hay para aprender ahí, esa es claro. una pregunta posible, entonces aprovecho toda esta, este, esta carga de, uh -huh. de química en el cuerpo, como una brújula, para que me apunte en qué dirección puedo expandir mi conciencia, por ahí en el momento no entiendo hacia dónde iría, este aprendizaje Simplemente me doy cuenta que como hay carga Hay algo ahí para aprender Y la puedo carga. hacer la pregunta yo, yo me hago siempre la pregunta o le digo a los consultantes Bueno, ¿qué hay para aprender ahí? Claro. Entonces en vez de decir Vos estás pensando Y vas a matar a la humanidad con tu pensamiento sí, sí. no Entonces, ¿cómo puedes pensar así? Consciente, responsable, Decir, bueno, a ver ¿Qué me pasa a mí con esto? Que me genera tanta carga Sí. Entonces, yo lo que te recomiendo... La pregunta. Es que cuando te vas a hacer esa pregunta, que primero hagas unas respiraciones y que trates como de bajar un poquitito los decibeles, que es como las ondas cerebrales, porque nos da mucha más información. Eh, ya cuando hago el tema de las regresiones y las hipnosis, es la pregunta fundamental. Cuando recorremos cualquier escena que se esté viendo, lo saco de ahí, lo hago flotar por encima, observar eso y decir, bueno, ¿qué aprendimos de ahí? Y a veces es una sola palabra, es una sensación, esto... Y es súper claro y, el, y la persona es como que... Ah, viste, porque el ser humano tiene que... Sobre todo el ego, tiene que entender las cosas, y no se siente medio medio. medio Y yo siempre que me siento... Ahora hay un montón de estudios científicos que nos pueden verificar un montón de cosas que uno ya de por sí, si pusiese atención, nos damos cuenta por lo que sentimos. Pero se ha comprobado que cuando uno hace cosas por otro, Desinteresadamente Automáticamente en ese acto De hacer algo Mi inmunidad aumenta un 30% La Epa, epa ¿Entendés? O sea, al final Porque al final es eso es Si yo estoy ayudando a algo que forma parte del todo me Menena de favores me forma parte del todo Sí. Entonces está buenísimo ver qué energía yo estoy tirando, cómo estoy contribuyendo el medio, con qué tipo de energía, porque yo hay veces que voy por la calle y voy como atenta a decir, a ver si veo a alguien, a un no vidente para ayudarlo a cruzar la calle, es una taraz, les digo pero a mí me encanta ayudar a, a cruzar a los novidentes por la calle, a veces cuando tengo tiempo los acompaño un poco más, charlo un poco, porque a mí me parece extremadamente valiente, que exista con un sentido menos y que muchas veces tienen hasta otro, otra mirada, justamente, pero con un sentido del humor, llevan de otra manera la vida y, ay, yo después de cruzarlos, te juro, es una tarea, pero yo me siento como un héroe. Claro. Digo, pude contribuir en algo, digo, y, y me hace muchísimo mejor a mí. Sí, una pregunta, la María, siendo, siendo que la propuesta acá era también muchas veces eh, de traer y compartir, y justamente hacerle bien a las personas, o ofrecer nuestra, nuestra experiencia, eh, ofrecer tips o ejercicios prácticos, para que las personas ya puedan, las que no lo hacen, puedan empezar con esto de aprovechar las emociones como brújula para saber en este, en el que estábamos hablando de esto, ¿no? En este, en este caos casi que está habiendo ahora, en este cambio, en esta transformación, siempre se tiene que soltar un orden anterior para alguno nuevo. Entonces, en el momento que se está soltando todo lo conocido como lo conocíamos. Hay mucha incertidumbre, la gente, muchos se preguntan hacia dónde ir, un trabajo nuevo, un lugar nuevo donde vivir, me doy la vacuna, no me doy la vacuna, eh, este, qué hacer con, con, con, con, con ciertas situaciones, con el colegio, de los chicos, con la educación. Entonces, toda esta incertidumbre... Eh, este, puede navegarse si reconectamos para adentro y observamos adentro cómo nuestras emociones nos van guiando. Y me gustó la propuesta recién que dijiste de, antes de, eh, de, este, de, de, de expandir conciencia o que no, nos ayude como a, a tomar esa situación de carga favorablemente, vos decías que está, esperar a que se calme. Entonces mi propuesta es que vos, si querés, y yo también tengo otras maneras, podemos ir diciéndolas una por por capítulo. Eh, ¿Cómo sería entonces, en una situación de carga emocional, cuál es tu propuesta para, para calmar para, eh, por, y, y, y explicar también por qué es que una emoción, el tiempo que tarda en activarse después es el mismo que tarda en desactivarse, máxima intensidad se logra en 20 minutos, ¿no? sí. esto es lo estudio en neurociencia, entonces ese tiempo es el que le tenemos que tener paciencia y quedarnos observando hasta que oh, se calma el perrito que ladra. ¿No? Sí. En un taller que doy, eh, se muestran unos gráficos de lo que es la variabilidad este, ah. de coherencia cardíaca, ah. y eh, te dice que cuando te muestran el gráfico, y viene el corazón latiendo como saludablemente, adecuadamente podríamos decir, y de repente estaban mostrando, eh, porque era una filmina de Greg Braden, que mostraba un policía haciendo su deber, llegando a una casa que había un conflicto marital. Entonces, cuando llega, se enfrenta a todo ese conflicto, mala onda, que se estaban queriendo matar entre ellos, le sube un montón las pulsaciones, la presión, viste, todo. Y bueno, cuando termina, sale de esa casa, resuelve la situación, sale, no baja el nivel a donde estaba antes. Eh, va bajando muy de, muy de a poquitito, y todavía un tiempo después, podía y según si uno está enganchado, porque quizás te reflejo algo que también pasa en tu familia, o lo que o sea. Que, o, o seguís con tus pensamientos, sosteniendo Trumiendo. una emocionalidad muy alta, porque seguís recreando imagen, y la imagen tiene como, como consecuencia, en un pensamiento en, en, genera esa imagen mental, sinápticamente, una liberación de ciertas químicas, Sí, que, hace que El libro no sabe lo que, es real, lo que es imaginario, si yo estoy trayendo Exacto. evocando una memoria imaginaria de algo que me está haciendo mal, yo voy a producir la, esa, esa biología del malestar ese. Entonces sí. no, no bajaba a la normalidad. Entonces, por ejemplo, HeartMath, al que le interese, Heart como corazón en inglés, Math como matemática, tiene también un montón de tips, al que quiera también puede entrar en esas páginas para hacer ciertas técnicas de coherencia eh, Cerebro-corazón, que yo también lo tengo en mi página web, www.marianaplanes.com, en la parte de extras, eh, está esa meditación que es súper fácil, te baja muy rápido, y porque por ejemplo, para bajar de un estado de ansiedad rápido, no sé, estoy en el tráfico, no se me ocurre nada, respiración abdominal. O sea, sí. respirando, tratando de que el aire llegue no solo a la parte baja de la panza, hay que imaginarse que llega como hasta el pubis casi, o sea, lo más que pueda, y que se aumente toda la cavidad torácica y abdominal, para adelante, para atrás, para los costados, o en todos los sentidos, que se expanda, y cuando tiro, tomo el aire por la nariz, y largo el aire por la boca, como por una pajita. Muy y yo a veces pongo la mano acá, en el abdomen, Total, poniendo la mano aquí y, y observas cómo el aire baja hasta esta zona y, y al soltarlo, sentís como te, te entra el abdomen. Eh, bueno, yo me pongo las manos, vendría a ser donde terminan las costillas, donde termina me voy a poner así? Donde terminan las costillas, donde están las flotantes antes de la cadera, pongo las manos ahí, porque sí. entonces después yo siento de las manos me tiene que hacer como un... Sí, como es la la forma, se que el se movimiento de respiración del planeta, del universo, del todo claro. mismo. todo tiene ese movimiento de expansión y contracción. Si respiramos por la nariz, hacemos esa respiración y tiramos el aire, como por una pajita, lo más lento posible, hasta que me quede sin aire, como y recién ahí volver a tomar, eso en un minuto, dos minutos, activó el sistema parasimpático, que es el de calma, el de relajación, y te baja las ondas cerebrales y todo tu cuerpo baja a un estado de calma. Entonces el de HeartMath, en la técnica de coherencia de corazón, es una variantecita en donde yo respiro, pero esta vez respiro como sintiendo que me entra el aire al área del corazón. Entonces, es como que si respiro a través del corazón, me imagino que el aire entra y sale desde el corazón, y al Ay. mismo tiempo que hago eso, evoco una imagen... Eh, positiva, algo que me de un, lo que ellos llaman emociones regeneradoras, que son gratitud, compasión, no usa mucho el término amor, porque viste que amor para mucha gente puede sí. significar algo diferente. No es no romántico, digamos. Claro, pero viste, qué sé yo, cuando uno el, vio que a su hijo que por primera vez, cuando ves un atardecer, un arco iris, viste que los arco iris, sí. a la gente es como que, wow, y amor, esa emoción, haciendo esa respiración, Sí. Más de 2.300 moléculas del bienestar con solo 6 minutos de práctica, o sea, wow. y, esa, y te dura más de 8 horas. Es como cuando vos vas a gimnasio a entrenar los músculos, bueno, acá vos vas a entrenar la atención, o la mente, es un entrenamiento de la atención, para donde pones tu atención va a, a regular tu organismo, sí. para equilibrarlo o desequilibrarlo.